hola buenas noches bienvenidos bienvenida a Susos del papel hoy traigo para enseñaros un haul de compritas de dos tiendas una es online y física y la otra de una tienda online una es del black friday y el otra la otra no entonces vamos a empezar por la que no es del black friday que es esta vi en instagram que ellos que estaban vendiendo los las cintas de Sari y me puse en contacto con ella y, y bueno y le pedí cintas de Sari mira y ella me ha regalado esta goma Eva en un celeste eh, que es muy bonito la verdad es FOAM de 2 milímetros y, y bueno es tamaño en folio me lo han regalado ellos y yo les compré ya les compré estas piezas de metal que me gusta mucho y compré un paquetillo y después mirad son sari le compré eh, sari rosa esto la verdad es que allí es donde mejor lo he encontrado y mucho ah, arreglado de precio me refiero y muchísima variedad mirad este rosa que es espectacular este en negro este que es en gris este color así como un poco marrón Entre marrón y dorado ¿eh? ¿Qué más? Le compré este otro Que también es muy bonito Es como un gris Es muy bonito Le compré este que es blanco Que me parece súper bonito también Muy fino Le compré este que es azul marino Compré un poquito de cada Mira, compré este color canela, que es también muy chulo. Bueno, este color canela. Compré este en celeste. Este rosa, que es un rosa más empolvado que este. ¿Veis? Compré este en lila, aunque ahí se ve muy oscuro, pero no lo es. Es color lila, hombre, lila oscuro, pero... Está, mira en color un color lila oscurito y venían um, dos metros porque lo mínimo que o tres metros lo mínimo que puedes comprar son creo que tres metros y entonces yo pedí lo mínimo que, que ellos te vendían veis este verde que me parece también muy bonito este que es entre entre entre rojo ahí se ve muy rojo pero no es entre rojo y rosa este, que también es otro rosa, veis, que no se presta ninguno de los otros dos veis, estos son los tonos de rosa este, que es más rojo, o más granate, no, más rojo que el yo. ¿qué más? Eh, le compré este, que también es dorado este azul, que es precioso, un azul agua este es ver, entre verde y azul, un verde azulado, un azul petróleo. Este, que es muy bonito. Y este otro, que es también otro azul. Está en la gama que seguiría a ese, mira Es muy bonito. Y ellos, con la compra de, de todo esto, aparte del, del foamirán, pues en este sobrecito, es que yo lo he abierto más llegué mira me han regalado esta cajita para guardar eh, bueno, cosas chiquititas con espejuelas, purpurinas, veis, me han regalado este corazón de goma eva me han regalado una hoja de un de un libro viejo y además huele viejo este sobre que es como de papel vegetal este sobrecito y además va escrito. ¿Veis? Esta blondita que vino doblada. Pero bueno. Esta blondita que es muy bonita, ¿eh? La blonda. Y dos copitos de nieve, creo que. A ver, aquí hay algo enganchado. Ah, este tag de, de cartulina. A ver. Mirad, dos copitos de nieve de, de goma Eva. Y otro corazón de, de cartulina en roja, más rojo. Y ya está. Bueno, esto lo cogí en, en, en una tienda, que también es física, creo que es del norte, creo que es de, del País Bajo por ahí. Y, y lo cogí allí, porque es donde más rápido eh, me salían la verdad de los sari Y yo tenía que ir buscando a Sari y allí pues lo encontré. Y luego que me ha llegado hoy de esa misma tienda, veis que por ahí está la voy a abrirlo por aquí, si encuentro las tijeras. Aquí. Esto ha llegado hoy. Estoy llamando con el luz, ¿vale? Creo que ¿ven? es esta. Me han vuelto a regalar, por ¿Es ahí que hay que hacer una compra en la casa. Voy a ponerlo, ¿no? Aquí viene cómodo. Voy a poner un lado. Aquí viene algo móvil, no se lo pongo. Pues vamos a dejar y lo enseño. Esta pasta, que la vi también en Instagram, es una pasta que se da con espátula. Eh, con un eh, con, Sobre un esténcil Y después se le pone el secador Y la pasta se, se infla ¿Vale? Coge cuerpo Y le pedí Y me gustó y yo de pasta no tengo nada Y entonces las quiero Y luego Pues me volvieron a regalar la El mismo tono de ya De, de fami Muchas gracias Y aquí Bueno, aquí viene la pasturilla la Y mirad que le pedí Ah, le pedí este molde Que lo voy a poner Voy a ponerle debajo El foamy para que se vea bien Que es de la colección Vagaboo Este es del mm, señor Del mister Voy a poner esto Ay, Porque si no Mirad, ¿Veis? No lo va a coger entero, ahora sí ¿Veis? Aquí está el señor eh, La máquina esta que volaba Que es como un globo Bueno, pues este Este molde le cogí el, esto, esto, vale, sí el este, el pincho retráctil de tinhaul, que tenía, quería tenerlo eh, le cogí el buril retráctil también de tinhaul. que precisamente esta tarde he visto un vídeo de mi peque María y lo he visto que lo estaba enseñando pues esto, viene con dos recambios creo que son dos recambios sí. Y es retráctil, si sí son dos, viene con dos ¿Veis? Tres, trae tres Tres Y el que viene puesto ¿Veis? Mirad, estos papeles que son de acetato Que creo que es de este, es de es de, eh, de la colección de campería también, de son cinco piezas contiene, contiene seis piezas acetato a cuatro, cinco piezas Y un pece que y bueno, vale. ya os enseño Y es también de, de la colección de esta de marabundo la aquí de la labuna. Mira porque me gusta mucho esta colección Y andaba detrás de ella Mira, esta es una Son acetatos A ver, ahí Ahora que tengo el aro de luz Se refleja el aro de luz Bueno, claro, esto es acetato Este es muy gordito. A ver, voy a enseñar. Este es otro. Mira. Es súper bonito, ¿eh? <coughs> este es transparente. Ha ah, puesto pues en es la pieza que venía, que era transparente. Muy gordito. Este. La calle. A ver, acá tiene que haberlo. Este, que parece en carta. O bueno, en un mapa. Y esta, que es un mapa. Mira. Y son muy bonitas. Hombre, la ni una una pero la otra son muy, muy bonitas. La verdad que sí. Y son de acetato muy, bastante grueso, eh. Se empieza, pero no sé si pone ya de la imagen del acetato. Después pedí la colección de, de 20x20 del Mr. Vagamund porque el de ella no, no, no le quedaba, estaba agotada Compré de la colección los 10 lo Este es el de ella ¿Veis? Que me parece súper bonito y, y este, el del señor El del mister Estos dos ¿no? Y después Es que se ha agotado muy rápido Y ya no tenían tenía casi nada Mira. Le pillé este Que es el sello Que es muy bonito Sello de caucho, eh súper bonito y cogí, a ver si se voy a ver las vamos que me a las tijeras porque no hay otra manera de... de... de mira, no sé si se va a ver bien porque son muy chiquititos, ¿eh? ¿Veis? la de esta es así creo que se puede aprovechar entera Como, creo que será a doble cara, sí mira, la portada vienen los recortables este Mr. Vagabundo. Esta. Tiene un montón de detalles para fijarse esto para estar mirándolo un rato. Yo lo acabo de abrir ahora con vosotros, luego la daré bien. Mira. Esta. Este también está el sello, pero no me, no me llama la atención. Este. Esta que viene tarjeta. Las tarjetas por detrás. ¿Qué? El señor Mr. Bágamón. Para escribir una crónica. Mira. Bueno, yo creo que es preciosa Mira es muy bonita. Y la contraportada Mira Por dentro Es chulísimo ¿Sí? Por detrás Es sí, muy bonita. Y también compréis los day -day de coup de Grey. Ya sabéis que los D-Coup de estampería pues son unidades que gorditos son. Y traen, bueno, yo no sé cuántos traen. 44 piezas. Este es el de ella. Y este es el de él. Luego... Os los pongo encima de en la mesa y os hago un barril. La calidad es súper buena, ¿eh? Me encanta la calidad de los reyes de esta de, de estampería. Son súper, súper buenos. Quería enseñaros. Ah, y mirad lo que me hicieron. ¿Eh? voy a abrir. Me metieron esta cajita de pasta tipo como la de como la del Terry pero más, mucho más chiquita qué más ah mira me metieron esta maderita muy chula ah, una estrellita de fue una una florecita este trozo de bueno una hoja de un libro este otro sobre que es distinto al otro es un sobre como un papel de seda un poquito más fuerte que el papel de seda una florecita de faminal y otras dos más que entonces que la otra está suelta esta vendría con ella esta estas florecitas qué mona mira esto tres bellotas, qué bonita qué bonita, me gusta mucho muchas gracias y la maderita también me gusta mucho y bueno, y el tag en cartulina qué bonita la, la bellota bueno, yo que me sé. me llama la atención, mira, la florecita la madera es muy bonita, también me gusta mucho mucho, mucho, y, y la cajita y esta que me encanta. Ay. os voy a enseñar que ya tengo abierta la la casa, no he visto todavía nada. Qué bueno que compré en esta de y ahí yo tienda. Y que compré, pues compré esto, que nunca viene mal, pues compré el rojo, porque no tengo. Y el dorado Porque pensé, bueno, para ahora para las navidades, pero bueno, ya. Pero bueno, esto siempre vale. Y el, y el rojo pasa en Valentín también está chulo compré estos rotuladores vale que me gustan mucho compré este verde me gustan mucho mucho mucho y compré este en en oro rosa así es como color carne un salmón muy clarito porque mmm, pinta muy bien y la estela que dejan es muy buena me gustó y cogí ese qué más? Compré este copy. Uno nada más. En color ciam. Creo que es. Este. Aqua. En color agua. Y por lo que yo hice el pedido es porque yo quería esta colección. Es de 20x20. 20, también chiquita. mejor así, por un poco. Y bueno, mm. es de fangacia, de, prima. de y de prima marketing. ¿Qué es esta? ¿Vale? La de Sugar Cookie. Esta. Y bueno, mirad, es a doble cara. Aquí viene un montón de tarjetas. Por aquí con una maderita. Bueno, ya veis. Esta yo creo que no es de este año, ¿eh? Pero me encontré con que me gustó y dije: Bueno, pues voy a pedirme una. Las partes de atrás todas son iguales hasta el momento. ¿Y cuántas traen de cada? Una, dos, tres, tres y, y cuatro. Ahora viene, vendría esta. ¿Vale? Y trae por detrás galletas. ¿Ves? Trae cuatro qué? A ver A ver que yo vea Uno Dos Tres Cuatro y Cuatro son muy gordas, eh Y de esta trae cinco Tres, cuatro Y de esta trae cinco Estas con los patines y tal Esta trae una Tres, cuatro y cinco Pues de la primera trae cuatro Y por detrás Viene así, con un pueblito Esta Que viene aquí con los patines El muñeco de nieve Esta trae, mirad por detrás El papá Noel en rosa Y es Una, dos, tres Cuatro y cinco esta también con muñeco de nieve 3 4 y 5. Ahí. Y por detrás así. Y por último la del Bambi, que trae una b 3 4 y 5. Y por detrás así. Bueno, pues este entonces esta trae 30 hojas, pues te trae. 1, 2, 3, 4. No, que se ha quedado, ay, que se ha quedado pegada aquí. Ya está, ahora sí me cuadra. Pues este pedí los Dyes de la misma colección, no efímera, ¿vale? Esta que traen todas estas, estos que son otro, otro efímeras distintos a esto traen todo esto, son 32. También en rosita. Y los pegatinas puffy, que son todas estas. Todo esto sí es de Black ¿eh? Estos que se los vi a Maggie y me gustaron. Y dije, bueno, pues yo los voy a pedir. Es que me gustaron mucho. Y dije, pues yo los voy a pedir. Que son de la misma colección, ¿eh? Son embellecimientos. Y es una rosa de los vientos. Me gusta a una estrella ártica. Este abecedario de su marca. Este. Que me gustó. Trae mucho. Y compré estas palabritas que vienen en a ver no es puffy pero es de esas que vienen infladitas vale y pone navidad la pone ahí sofá y manta diciembre regalo montando el árbol y familia que después esto se gasta enseguida y por detrás vienen así compré ¿vale? esto y por último Enseñaros que compré este porque mmm, estaban a muy buen precio también. Bueno, pues voy a pillarlo. Ya no tengo, me parece muy bonito. Son de Halloween, llevan textura y hay uno de 200 gramos y otro de 150. Bueno, ¿veis? Yo lo enseño. Mirad, la contraportada viene. El... Ay, esto ya es más difícil, ¿eh? Tengo que levantar más el este. Mirad, la contraportada. Miren, así esta sería la primera hoja que de la prim o sea, trae uno, dos, tres, cuatro de cada así y por detrás así esta sería la siguiente que son murciélagos Y por detrás, así. ¿Ve? Esta de que es una esta que es. Que son tela de araña y por detrás espectacular. Y esto tiene textura, lleva plata, es muy bonita. Y me gustó. Y se tocan, ¿eh? Están en, en, en relieve, y después tenemos esta, y por detrás, mirad que divertida, así que divertida tanto por delante como por detrás. Después tenemos esta, y por detrás, así. Esta otra. Ah, sí. Es la misma, solo que cambia el fondo. Y ahora mira, esta que tiene textura y por la otra cara es así y esta así que tiene, están, parece que están en 3D y estas por un lado y por el otro y estas que son todas calabazas tanto por delante como por detrás veis por último esta Por detrás Esta si sí lleva, esta es perlada ¿eh? es así. Y la contraportada Que sería esta Pues ya está, solamente es esto y ellos me regalaron esto que es un que ya lo, lo he visto mucho por los canales que es un un cúter de una nubecita ¿ves? que lleva un colgante y esto pues va para allá y después para abajo ahí para atrás ¿Veis? Qué moracioso Lleva aquí colgando esto. Pues nada más, si os ha gustado, no son muchas compras de Black Friday, pero que yo no tenía pensado pedir nada, lo pedí por la colección de Navidad, pero ya cuando ha llegado ya tenía todo terminado. Si os ha gustado y es así y me queréis dar un like, pues yo que os lo agradezco. Nos vemos muy pronto y cuidado, hasta la próxima, chao.